Como a Bayer se prepara em termos de segurança alimentar, visto que há um grande discurso quanto ao uso de defensivos e tecnologias em geral na produção de alimentos? Como está a preocupação da empresa com relação à segurança alimentar? Sí, é, é uma pergunta muito importante, porque Obviamente, en el año 2050, tenemos que alimentar alrededor de 10 billones de personas. Entonces, desde esa perspectiva, la innovación es importantísima. No podemos uh, aumentar el área de producción. Lo que tenemos que hacer es aumentar la productividad. ¿Y cómo se aumenta esa productividad? Se aumenta esa productividad a través de diferentes formas. Primero, a, trabajando con los productores en términos de eh, entrenamiento, probarle toda la información para que ellos sepan cómo aplicar los, los productos agroquímicos. Segundo, la parte digital, que es fundamental. Tenemos diferentes proyectos en todas partes del mundo, en donde lo que estamos haciendo es eh, trabajando en el área de sostenibilidad, asesorando a los productores para que ellos de una manera más eficaz puedan tomar decisiones. Ahora, el gran reto que tenemos en el mundo es trabajar con los pequeños productores, porque obviamente en el caso de, de Brasil existen diferentes segmentos, en el caso de Latinoamérica también, los productores grandes, pequeños y los medianos, pero los para Bayer esos tres segmentos son importantes y para esos tres segmentos también tenemos ideas innovadoras. Por un lado estamos trabajando obviamente en la parte digital, en la parte de sostenibilidad y obviamente en la parte de nuevos productos innovadores que le ayuden a los productores a aumentar su productividad. Y o ¿qué que usted podría hablar sobre las parcerías que a Bayer tiene feito? Como, por ejemplo, con Fin. Eso es muy importante. Eh, Bayer es una empresa que obviamente de avanzada, es una empresa que queremos hacer las cosas de la mejor manera, pero muchas veces no se puede hacerlo eso solo. Tenemos que tener partnerships, tenemos que tener partners, tenemos que tener colaboradores. Y precisamente por eso estamos aquí, estamos celebrando de que tenemos diferentes partners de la cadena de valor, entre ellos Netafin. Netafin eh, hemos encontrado de que es una empresa muy importante en el área de irrigación, en donde Bayer no tenía el expertise, y entonces pensamos: bueno, es excelente tener este tipo de alianzas con una empresa como Netafin y promover nuestras soluciones agrícolas también. Trabajando en la parte de irrigación con una, con una empresa de avanzada. Entonces, de hecho, esta semana, aquí en la FU Logística estamos celebrando esta integración con esta empresa y la idea es llevarlo todavía a otro nivel en los próximos años. Y el Brasil él también es un país que es un player bien importante para Bayer. ¿Cómo la empresa ha enxergado Brasil? dentro desse desse processo da cadeia produtiva, pensando nos assuntos de segurança alimentar, tecnologia. Obviamente, Brasil é um país grandíssimo, é um país com, com um potencial agrícola tremendo. Eu diria que é, é em este caso o Brasil é o segundo produtor de soja do mundo. E obviamente, para nós é fundamental tener una participación activa en, en Brasil. Dado desde el punto de vista de, de toda la cadena de valor, eh, hemos trabajado de hace muchos años con los diferentes elementos de la cadena de valor. Obviamente con el productor, pero también hemos trabajado con empresas certificadoras, con traders, con retailers y con diferentes elementos de la cadena de valor que obviamente nos ayuden a promover la productividad, la producción de frutas, vegetales y otros cultivos Brasil hacia Europa. Vamos a seguir haciendo esto, de hecho, eh, mañana vamos a tener un, un panel en donde vamos a tener invitados eh, productores importantes en Brasil que nos pueden hablar de las grandes experiencias que han tenido trabajando en conjunto con Bayer dentro del proyecto este de Food Chain Partnership que es nuestra iniciativa para trabajar con la cadena de valor. É porque lo que a gente percebe que el gran objetivo es producir más con menos recursos porque cada vez más, uh, por ejemplo, fue hablado bastante que la agua es un um problema en em grande potencial Então, essa parceria, por exemplo, com Netafim, vem, vem num grande momento. Por supuesto E, de novo, volvemos a a, a grande palavra que todo el mundo hoje comenta, que é inovação. Nós necesitamos inovação se si queremos produzir mais com menos. E o outro que também é fundamental é partnership partnership, el caso de, de Netafim. Entonces lo que estamos haciendo en el caso particular de, eh, de Netafin, es estamos trabajando con productos de avanzada en donde tengamos que aplicar menos cantidad de producto en grandes extensiones de área. Esto obviamente es producir o poner menos input y después vamos a tener más output. Esto lo vamos a trabajar y lo estamos trabajando desde hace años en varios proyectos en Brasil.